Por ejemplo, si quieren venir a echar trago aquí a, a Tokio, una de Valentine's, que esa es la única que medio conozco de por aquí, vale $1,325, que son $132 pesos, el doble $260, como $250 pesos. A grabar un 7-Eleven en Tokio va a ser un video piratita porque un video undercover Esto me da logo. No lo cuando vayan a cachar. Tienen sus tarjetas. de Este lado, este es un cajero y el 7-Eleven aquí tiene banco. Este es el cajero, como cualquier otro cajero, supongo paraguas, no pueden faltar el Tokio, maquinitas de cafés, Aquí compras tu café, te lo sirves, periódicos, tiene revistas y obvio no puede faltar los mangas que más mangas unas sopas tipo maruchan. A este lado tenemos pan. Los panes que hemos probado están muy ricos. En general, los panes se la rifan aquí en Tokio. Aquí unos burritos, changuises Los changuises valen 232 yenes. El burrito vale 223 yenes. Este vale 121 yenes, la tortita Por ejemplo, este de 121 yenes más o menos como 20, 22 pesos Para hacer el tipo de cambio, le quito un número Y ese lo, lo multiplico por 2 y es un poco menos Porque nos, no está, hemos estado recibiendo el tipo de cambio a 0.17, 18, Más o menos En México lo compramos a 0.20 y 22, Pero aquí con la tarjeta hemos estado pagando Y está en punto 17. Entonces yo le hago este que son 12, 24 como 22 pesos, más o menos, para sacarla bien pues habría que sacar la calculadora. Este 360 son 70 pesos, más o menos son 60, un plato 60 pesos. Los sonigiris. Sushi y esa trabaja ahí yo me veo feo. Bueno no, de hecho no me vio feo, pero vamos a ver Sonigiris ya se fue. El clásico nigiri, 13, 139. vamos a hacerla 25 pesos, más o menos, hay de salmón, de atún, y de curry, y de otras cosas, esta de una un arroz con curry, este vale como 70, y, 70 75 pesos. más sopas carnes frías quesos más quesos quesos de varios tipos de queso plátanos un plátano Ay, parece un plátano macho está gigante este plátano no, este no tiene precio no le ve el precio a ver otro. el precio les debo el precio no lo veo Me dice 198 pero no estoy seguro que sea plata porque se instalado vamos a ver acá estos son como yogur para beber más o menos traen como gelatina o traen así cuadritos de sabores este 110 yenes estos son como 19, 20 pesos, todos estos valen eso, esto es un poquito más caro, es como chocolatito frío, estos son fríos. Este, yogur con sabor, en sí, eso porque Maris compró uno de estos y sabía como, como yogur para beber. Aquí hay juguitos, 102 yenes, más juguitos. más jugos de este lado ahí ese saque un saque una botellita de saque 30, 30 pesos más o menos creo que saque ¿eh? igual no la voy a regar es que he visto así que son de saque parece ser saque les pues debo pero yo cero japonés ¿Sí no? ¿Sí? viendo aquí atropellando a alguien Virul, por ejemplo si quieren venir a echar trago aquí a, a Tokio una de Valentine's, que esa es la única que medio conozco de por aquí es whisky de... no es ni un litro esto, ¿eh? esto es va a estar como de tres cuartos no dice sé de cuánto es la botella pero no no creo que llegue al litro vale... $1,325 que son $132 pesos, el doble $260, como $250 pesos, más o menos. Una de valentines, digo, sí, valentines de tres cuartos. De este lado estaban los cafés, en los que había una persona y no me dejaba grabar. Cafecito, $147 yenes, un latte, $147 y no veo los de Starbucks, aquí están los de Starbucks, como no, pero son más caros de starbucks 200 yenes bueno, no podía faltar el cacahuate japonés este es el famosísimo cacahuate japonés ah, la verdad no sé no sé si es por ese que en méxico le llamamos cacahuate japonés al cacahuate confitado cervezas una, ce una chevechita esta que es de premium o la century premium 243 esos son como 40 pesos, ah está caras, está cara en HB. la chive. la Budweiser es más barata, esas están 18, la por 2 son 30 y como 34 pesos, Entonces, yo creo que son 238 y estas más grandes, 316 después están estas bebidas, estas bebidas tienen piquete, el otro día Adrián probó una, una de estas que esta fue la que probó y traía piquete. Traía piquetón. Si aquí te dice 9 grados de alcohol, estas van de 141, 142. Ven hasta de 100 yenes. Es marca 7 y Y otras chavesas la clásica Sashi más chévezas. Asaji, Asaji más chévez. Las Saji están 137. Mm. Más chéves, aquí ya empiezan a test. Y esto es lo único que hay de refresco: unas cocas. No, no, que hay más. Ahora grabamos agarramos más. Estas son las acuarios que son como agua con un toquecito de limón. Estas es son aguas saborizadas: 121 yenes. Más grandes: un agua grande: 160 yenes. La grandota te conviene grande. Más test, jugos, test. Todos estos son test: 93 yenes. Los tens. 129 esos tres Y aquí hay más refrescos Esta coca de sabor a limón 140 yenes Esta que es mi favorita hasta ahorita Es una Fanta de melón En 140 yenes El famoso Calpi 129 yenes Entonces por ejemplo este Esta es como de Es más de medio litro es como Ay No les veo cuántos son Pero bueno como medio litro debe ser aquí hay más té, y más jugos coca grande, la coca grande está en 190 yenes estos son otros cafés este también nos gusta mucho el café latte de voz están en 113 yenes y de este lado de este lado hay para hacer sopas y otras cosas cosas de papelería y también encuentran aquí eh, camisetas, calcetines, pantuflas, bueno, cosas de cuidado personal, medias para las muchachas y más o menos es lo que hay en esta pilas, cargadores, adaptadores, power banks, comida para perro, chicles, dulces y todo esto es dulces dulces dulces dulces dulces dulces vamos a ver cuál me llama la atención uh, los dulces los famosos pokis estos pokis están en 150 los clásicos están grandes están de la he visto otros más chiquitos estos están 150 que son como 25 pesos más o menos ok más dulces los kitkat esa bolsa 337 yenes Que debe traer como unos 10 Kit Kat chicos Papas Aquí no están las famosísimas Lice No las he visto No las dejan entrar En vez de las Lice tienen una con sabor a camarón Esta bolsa 119 yenes Estas son como Estas sí son más como las chips, o sea, las típicas flies o sabritas que conocemos nosotros 160 yenes Ahí, se y estas son como galletitas estas no las hemos probado pero hay unas es que luego se van a pescado, por eso me da miedo probarlas, luego tienen sabor a pescadito 118 yenes y pues a grandes rasgos esto es lo que es un 7-eleven en Tokio ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más disponible? Ah bueno aquí, ahí, hay unos refles. Ah, que más, me faltaba esta parte. Galletitas, gelatinas. Comida. Aquí no hablo porque tengo. Tengo marcación personal. Estas son bebidas este, energéticas tipo Bost. Les encantan aquí. Hay de muchos. Y de botanitas. Y ahora sí creo que ya terminamos. Ahí hay pilón. Así, así de amables son siempre. Y estas bebidas son calientes. Estas son calientes. Hay copiadora. Hay para quemar tus fotos o imprimir imprimir tus fotos y ahora sí hemos terminado por ejemplo una memoria para las emergencias estas están caras estas son caras aquí las memorias 16 gigas 1463 son como 250 pesos 270 por ahí la verdad está, está un poquito cara y aparte porque es clase 4 ni siquiera es clase 10 entonces, aquí no es el lugar para comprar memorias. Y esto fue el video de un 7-Eleven en Tokio. Un asorio. Está bien chida. Aquí vamos a llevar nuestro. Sí. Sí, exactamente. Galleta.